Hoy vamos a hablar de otra teoría de Eric Verne, las posiciones existenciales. Ya hablamos de Eric Verne y su análisis transaccional de 1961 en otro vídeo de Cosas de Coaching que os recomiendo que veáis, el de los tres estados del yo. Según Eric, nuestro comportamiento cuando nos relacionamos con los demás sigue un guión que se establece desde la infancia y al que acudimos con frecuencia durante toda nuestra vida. Todos tenemos una gama de creencias sobre nosotros mismos y los demás que conforman nuestra posición existencial, es nuestra particular forma de situarnos frente al mundo. Según Eric, hay cuatro posiciones existenciales básicas, aunque como luego veremos, se puede definir una quinta. Lo explicamos mejor, como siempre, con un gráfico. En el eje vertical estamos nosotros, el yo. En el eje horizontal, los otros. Hacia arriba y hacia la derecha, positivo. Hacia abajo y hacia la izquierda, negativo. Vamos a ver cuáles son los extremos de estas posiciones existenciales, casi caricaturizándolas para definirlas bien. En el cuadrante derecho superior está yo estoy bien, tú estás bien, también llamada optimismo ingenuo. En esta posición todo es de color de rosa. Corresponde a un idealismo fatuo ajeno a la realidad donde no se evalúan las posibles consecuencias adversas. Las personas en esta posición corren riesgos innecesarios, ven solo el lado positivo de las cosas y las personas, confían indiscriminadamente. Cuando reciben respuestas positivas de los demás, las aceptan, pero rechazan las negativas aunque sean ciertas. Tratan de evitar la responsabilidad que entraña la vida y los compromisos que se van contrayendo en ella. Se trata de un optimismo ingenuo, de falsa alegría, de un entusiasmo aparente y hueco. En el cuadrante inferior derecho está, yo estoy mal, tú estás bien. Es la posición depresiva. Son las personas que tienden a ver en sí mismas solo los aspectos negativos. Se sienten incapaces, inferiores a otros, impotentes, vacías, sin ningún valor. Prefieren no hacer, seguir pasivas, no correr riesgos porque cuando hacen algo cometen múltiples errores, porque es que yo soy así, denegado para todo. Les cuesta tomar decisiones porque les da miedo decidir, piensan que su función en la vida es agradar a los demás, ser complacientes, obedecer y nunca reivindicar o reclamar derechos. ¿Derechos? ¿Qué derechos? Solo tienen derecho a hacer favores a los demás. El cuadrante superior izquierdo corresponde a yo estoy bien, tú estás mal. La posición arrogante. Las personas en esta posición se sienten superiores, indispensables, y miran despreciativamente a los demás. Se enfadan, inician guerras, y les gusta criticar y encontrar faltas en sus enemigos, reales o imaginarios. Les falta autocrítica. Piensan que siempre tienen la razón, y que la culpa, cuando algo sale mal, es de los demás. No suelen recibir respuestas de los demás, ni positivas ni negativas porque esas otras personas no quieren relacionarse con ellas si no están obligadas. Aunque ellas sí dan respuesta a los demás, siempre negativas, claro, condicionales o incondicionales, pudiendo llegar incluso a ser crueles. En el último cuadrante, el inferior izquierdo, está la posición yo estoy mal, tú estás mal, que es la posición pesimista. Es la de futilidad, de derrotismo, de todo está mal. Las personas en esta posición tienden en tendencia a perder la esperanza, a no creer en sí mismas ni en nadie. Se si aíslan, se sienten indiferentes y apáticas. Nada merece la pena para ellas. Su lema es no ir a ningún lado. Todo da igual. Ni arriesgan ni están dispuestas al cambio. Y si luchan por algo es para demostrar que nada vale la pena, porque todo está mal. Muy bien, pues ya está. A primera vista podría suponerse que la posición existencial más sana es la primera, la de yo estoy bien, tú estás bien, donde todo se ve positivo. Sin embargo, existe una quinta posición existencial llamada realista, que es mucho más sana. Sería del tipo, yo estoy más o menos bien y tú estás más o menos bien. Es la posición de contemplar la realidad integrando tanto los aspectos positivos como los negativos, manteniendo la autoestima y el respeto por una misma y los demás. Con una actitud autocrítica, las personas se ven realmente como son, con sus zonas luminosas y zonas más oscuras, y sintiéndose bien con ello. Es la posición más sana porque el guión que sigue no es fijo, sino que va variando en función de lo que se esté viviendo en ese momento, y así se puede ir sorteando la vida de una manera más adaptativa. Y bien. ¿Te has reconocido en alguna de estas posiciones existenciales que definió Eric Verne? Recuerda que en todos los casos las hemos exagerado un poco, ¿eh? nos hemos puesto al límite. Ten en cuenta también que este guión que dice Eric, que seguimos, se estableció en la infancia y que es básicamente inconsciente. Pero mira, quizá este vídeo haya servido para hacer consciente algo que está dentro de ti, pero nunca te habías parado a mirar. Bueno, pues dale al like si te ha gustado este vídeo. Suscríbete si te gusta este canal y utiliza la sección de comentarios para todo lo que quieras compartir con la comunidad de Cosas de Coaching.